Hay momentos en la vida que son grandiosos por sí solos. El hecho de que Dios me haya permitido compartir contigo este negocio lo convierte en un momento sensacional. Me da mucho gusto que veas este segundo video. Sé que tienes el talento necesario para realizar un gran negocio. Pienso ahora que es de tu completo interés ser parte de este extraordinario emprendimiento e ir con todo para cimentar un equipo estable y próspero. Te platico, tener tiempo para planear un negocio es de gran valor. Tenemos como objetivo para la inauguración en 2019 que inicies desde el primer mes con una posición diamante, generando la inercia para alcanzar los siguientes rangos. Prepárate para ir a Brasil por ese reconocimiento. Requisito, tomar la decisión de inmediato de pre-registrarte. El preregistro es gratis y no crea compromiso definitivo entre tú y yo. Será gran compromiso cuando te registres. ¿Cómo te apoyo? Con este sistema de marketing digital y su aprendizaje, con el cual nos estamos conociendo. Te apoyaré posicionando personas debajo de ti, ya que el sistema solo permite dos lados. Tú harás lo mismo con tus directos y así sucesivamente. Ahora bien, Agrupé los estados de la República Mexicana para 10 líderes a quienes les asignaré los estados de acuerdo a su esfuerzo. Los líderes tendrán a su vez un líder por cada estado. Difundiré la oportunidad con la estrategia publicitaria. Invito a líderes, consultores, vendedores y revendedores a preregistrarse. Formaré contigo dos grupos, A y B. Conforme se preregistren, los iré asignando a tu atención de acuerdo a tu esfuerzo para que repliques el Sistema de Marketing Digital. La fortaleza del equipo la da la fuerza de cada uno de sus miembros. Tendremos tiempo para platicar sobre tus objetivos y para compartirte mi Sistema de Marketing Digital para que repliques con tu equipo lo que me ha resultado. Pero regístrate de inmediato. ¡Nos vemos muy pronto! Soy Ramón Zárate.